Tengo un dilema, es que me da mucha pena no saber qué hacer de cena estas navidades. Sopa de sapo, algo falla en el sistema para digerir la cena de estas navidades. Sopa de sapo. ¿Sapo? Mirando al fuego yo me pinto con ceniza y lo luzco sin camisa Estas navidades no falta nada It's